Pues vamos a comenzar ya, perdón por, por, por, por esto. Bienvenidos a todos al, al webinar de, de MLOps. Eh, quiero agradecer primero la asistencia a, a todos los que estáis aquí al otro lado de la pantalla. Y bueno, nos, nos vamos a presentar primero. Eh, yo soy Fran Pérez, eh, trabajo en Plain Concepts en la oficina de Barcelona. Eh, estoy en, en el equipo de, de ML. Y al otro lado tengo a mi compañero Kevin. Hola, yo pues igual que Fran, eh, trabajo en la oficina de Barcelona de, dentro del equipo de ML. Y bueno, vamos a presentar también un poco la empresa en la que trabajamos, que es Plain Concepts. Plain eh, Concepts lleva unos, aproximadamente unos 14 años, fue fundada por cuatro MVPs. Entonces, pero y en la actualidad, pues somos actualmente como unas 350 personas y tenemos como unos 12 MVPs en la, en la empresa. By the way, eh, saludos para, para Rodrigo y para Pablo si están escuchando. Eh, y también tenemos varias oficinas, tanto sobre todo en España como también en Europa y en Estados Unidos. Somos Microsoft World Partners, además de AI Partners, reconocidos. Eh, entre nuestros clientes tenemos, eh, eh, varios, nos, tenemos varios clientes que están en, en sectores diversos, como son las telecomunicaciones, la banca, los media, el sector de retail también. Y uno de nuestros verticales principales es el vertical de, de Inteligencia Artificial eh, en el cual pues desarrollamos aplicaciones para para, para diversas, diversas aplicaciones para temas de blockchain, de realidad virtual, temas de IoT, de Big Data y muchas otras más. Entonces pues bueno, ahora después de la presentación breve de la empresa... Vamos a empezar ya directamente con, con el webinar. Un poquito este webinar va a estar sobre todo, se va a basar en, en parte en nuestras experiencias que, que hemos tenido en, a la hora de realizar eh, eh, soluciones basadas en, en Machine Learning y que hemos tenido durante los últimos años. Entonces... Básicamente, vamos a en la, en la agenda vamos a, a tratar de cuatro puntos principales. Vamos a, a discutir un poquito por qué los problemas de o las aplicaciones de Machine Learning son, son difíciles y entonces vamos a ver cómo las, la, la disciplina de eh, MLOps nos puede ayudar a, a superar muchas de las dificultades que tenemos en el camino. Entonces, vamos a ver los, los diferentes componentes que podemos utilizar, también cómo podemos eh, organizarnos a nivel de, de equipos, de procesos y también cómo, cómo gestionar los flujos entre ellos. Después de cada uno de estos puntos, eh, resolveremos preguntas. O sea, si tenéis alguna pregunta o, o lo que sea y la ponéis en el chat, las iremos respondiendo a medida que acaben estos, estos puntos. Sí. Vale, de acuerdo. Pues eh, vamos a comenzar un poquito, vamos a comentar un poquito cuál es la problemática que tenemos y es que normalmente eh, nuestros clientes pues eh, invierten muchísimo tiempo y recursos a, a, a la hora de, de digamos, de, de, de empezar un, una aplicación basada en Machine Learning. Entonces, todo este tipo de aplicaciones eh, comportan muchas dificultades porque tienes que, que ir al cliente, normalmente tienes que, que ver en qué consiste el problema, tienes que tener un background ciertamente matemático o barrio científico para aplicar diferentes técnicas de optimización y una vez que ya tienes, digamos, el problema más o menos resuelto, pues tienes que, que decir pues bueno, pues ahora lo suelto y hay que subirlo a producción. Pero normalmente cuando, cuando se sube a producción es cuando empiezan los problemas. Se suele decir que, por ejemplo, es, es famoso porque hay una encuesta que dice que alrededor del, del 20% de las aplicaciones de Machine Learning no, no son las únicas que llegan a, a, a producción. El resto del 80% nunca, nunca suele empezar producción porque durante el camino de, digamos, de, de migración se encuentran muchos problemas, tanto problemas de, de recursos, problemas de, de, de tiempos, porque al final, pasa tanto tiempo que ya el modelo deja de tener sentido. Entonces, para, para comprender esto quizás tenemos que, que echarle un vistazo así por encima a, a cuál es el, el, el ciclo de vida de, de un proceso de Machine Learning. Entonces, vemos que tiene no es un proceso ciertamente quizás a primera vista complejo porque simplemente lo que tenemos que hacer es recoger los datos una vez que tenemos los datos tenemos que digamos amasarlos que es como se suele decir el preprocesado. tenemos que hacer todas diversas tareas de feature engineering para cuando tenemos los datos preparados pasar a la siguiente fase que es a la fase principal de creación del modelo de Machine Learning y una vez que tenemos el modelo de Machine Learning se despliega esto sería en un mundo ideal, pero no vivimos en un mundo ideal. Entonces, muchas veces, eh, por ejemplo, los los los datasets de, de entrenamiento a veces no tienen nada que ver con los datasets que acabamos teniendo de producción. Tenemos que tener porque bien los datos no son los mismos o porque simplemente porque la escala no es la misma, no es la misma la escala que podemos tener en un en, un, en, en el laboratorio, digamos, cuando estamos preparando los datos, que a lo mejor podemos trabajar con samples, que a lo mejor son de megas de datos, a cuando tenemos que escalar esto a un nivel de producción en los cuales, pues, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta eh, que los datos, por ejemplo, pueden escalar a, a gigas o teras de datos. También tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que sobre todo esto tenemos que tener alguna manera de poder gestionar y gobernar tanto los datos como los modelos, porque esto es lo que nos va a dar, por ejemplo, posibilidad de, de tener, dar, por ejemplo, auditorías internas para poder decir de dónde provienen estos datos, de dónde proviene, por qué el modelo ha dicho, ha dado esta respuesta. Entonces, también podemos tener problemas o challenges, diría yo, por ejemplo, para, para todo lo que es la parte de, del, del tuning que se tiene que hacer del modelo, porque son iteraciones, el, el ciclo de vida es un, en, es un ciclo iterativo, entonces, por ejemplo, tenemos que ir guardando todo lo que son los, los settings con los cuales se, se han ido procesando los diferentes modelos. Esto es simplemente una pizca de todos los, de todos los problemas que, que podemos tener a la hora de, de hacer el, el ciclo de vida. Entonces, esto no es un problema nuevo y es un problema que desde, desde otras disciplinas ya se, se ha conseguido, se ha conseguido encauzar. Entonces una eh, esto se, se ha conseguido encauzar precisamente a, aplicando técnicas de, de DevOps, por ejemplo, en las disciplinas de más relacionadas con, con el desarrollo de software clásico. Entonces, a raíz de esto surgió la idea de, de crear una nueva disciplina que se llamará MLOps, que precisamente eh, que el foco es trata precisamente de, de lo que es eh, auto, eh, automatizar y productivizar todos estos procesos que hemos hecho para que para que un producto de, de una aplicación de Machine Learning pueda llegar desde el laboratorio hasta, hasta, hasta la producción. Entonces, eh, esto entonces para, para digamos para, para empezar con, con estas mejores prácticas Necesitamos necesitamos primero unos, unos componentes para, para empezar, digamos, nuestro nuestra plataforma de, de MLOps. Vale. Eh, dentro de estos componentes eh, que nos vamos a encontrar en todo el ciclo de vida, eh, hay muchos más, pero por resumirlo un poco, Tendremos desde herramientas eh, con las cuales ya estamos acostumbrados, del desarrollo de software más tradicional, como podría ser Git, de control de código fuente, o, o plataformas de C y CD como Azure DevOps o Jenkins, hasta la plataforma en la que vamos a ejecutar el modelo, como Databricks, Data Factory, Airflow, Kubernetes, si tenemos que desplegar una API con nuestro modelo. Hasta el componente más diferenciador, tal vez, eh, de ML, que, que viene a ser los productos de gestión del ciclo de vida del modelo, eh, como Kubeflow, MLflow eh, o Azure ML. Para ¿Vale? estos productos se van a poder hacer eh, una gestión del ciclo de vida del modelo desde, desde, desde el principio, desde el tracking hasta el, hasta el despliegue. Dentro de esta charla pues, eh, nos centraremos principalmente en Databricks, en MLflow y en Azure DevOps eh, principalmente porque son los productos con los que Fran y yo estamos más familiarizados en base a nuestra experiencia, pero eh, muchos de los conceptos que, que estamos explicando y que seguiremos explicando eh, son conceptos bastante cores que también aplican a, a, otros, a otros productos. Eh, empezamos por Databricks. Eh, Databricks es una plataforma analítica unificada, esto quiere decir que dentro de esta plataforma vamos a poder tener a data engineers, data scientists, data analysts trabajando conjuntamente gracias a que integra diferentes funcionalidades que le sirven a cada uno de estos roles. Por ejemplo, que incluye lo que viene a ser el motor de ejecución de, de Spark, con el cual pues, un Data Engineer va a poder ejecutar sus ETLs o un ML Engineer va, va, va a poder eh, hacer sus ejecuciones de, de los modelos, los trainings, eh, puramente. Después tiene una funcionalidad que son los WorkSpaces en la que tenemos una especie de file system en el que podemos tener nuestros notebooks que van a permitir al Data Analyst hacer su, su analítica, su exploración, consultar los datos, al Data Scientist le va a permitir hacer un prototipado de los modelos, en notebook lo mismo al Data Engineer, o sea es un workspace un poco de, de trabajar y además colaborativo, en el sentido de que se puede colaborar entre diferentes personas porque se puede compartir. Después eh, ya más específico a ML, tenemos MLflow, uno de los productos que hemos comentado, ya integrado, con lo cual pues, no hay que instalarlo, viene dentro de, de esta plataforma, eh, lo cual está bastante bien. Luego entramos más en detalle en este producto y eh, después además también incluye Delta Lake, que es una, es una capa eh, que está un poco por encima de Spark, que te da una serie de funcionalidades que digamos que le faltan a Spark, como podría ser las transacciones acid, por ejemplo, podríamos hacer un entra la opción de hacer un delete o hacer un merge, funcionalidades que en Spark no se pueden hacer y que a veces son útiles, el esquema enforcement, te unifica Batch y streaming y lo que más tal vez importante para nuestro caso de uso de ML, que es el Tentrail Data Snapshots que nos va a permitir tener reproducibilidad del modelo ya que podemos eh, podemos vincular un entrenamiento de un modelo a una versión concreta de, de los datos. Y, y también, como añadido Databricks, eh, decir que no, no es algo específico de Azure, sino que también está, está en Amazon, lo cual es, es importante porque también nos hace un poco más agnósticos. ¿Vale? Dentro de... Azure DevOps es, es un producto muy grande, tiene muchas cosas para gestionar el ciclo de vida de nuestras aplicaciones, desde, desde paneles para gestionar el, el proyecto, eh, desde el estilo Scrum eh, hasta los repos, artefactos, plans de testing y pipelines. Pero, principalmente, en esta charla nos entregamos más en lo que vienen a ser los repos y lo que vienen a ser las pipelines, que es lo, digamos, más representativo de, de lo que viene a ser MLOps. Dentro de los repos, principalmente, eh, usamos el, lo que viene a ser la gestión de código fuente y el flujo de, de pull requests. Eh, lo cual, una vez tenemos que productivizar y tener un producto en producción, nos va a dar... Eh, una capa de calidad en el sentido de, pues vale, este, este modelo eh, no puede subir a producción si no ha pasado una, una validación, si no si nos aseguramos de que de que se ejecuta correctamente, de que los tests eh, etcétera Y después dentro de los pipelines, pues lo que viene a ser toda la automatización de despliegues a, a los entornos, vale, o sea, la generación de los artefactos, ejecución de los test, despliegues automatizados en, en cada entorno y flujos de aprobación, si se si aplica. ¿Vale? Por último, vamos a Flow, que es eh, pues de los productos que hemos comentado, tal vez el más específico de, de ML. Es un producto open source que, que mantiene Databricks. Y, y bueno, está muy bien el tema de que sea open source porque pues, nos facilita, por ejemplo, si queremos instalar un local para hacer cosas, eh, para hacer pruebas o, o lo que sea. Y tiene como cuatro patas bastante bastante bueno, diferenciadoras, bastante concretas, que te, que te facilita en cuanto al tracking de modelos. Eh, la primera, el tracking, básicamente es, yo tengo un experimento de ML. Y quiero tener un registro de todas las ejecuciones que he hecho de ese, de ese modelo, de, cada, de todas las ejecuciones. Entonces, esto lo que me permite es, de todas estas ejecuciones, guardar qué, qué métricas se ha generado, con qué parámetros ha qué artefactos o qué modelos he generado, no me va a permitir taguearlas, etcétera. Y esto me da todo un registro de todas las ejecuciones que he hecho y posteriormente eh, voy a poder comparar unas entre ellas, y va a ser útil en, en otros puntos de, de, este, de este flujo. Después tenemos la pata de los proyectos, que es puramente una, como unas convenciones eh, sobre cómo estructurar, estructurar tu paquete. ¿vale? Son unos ficheros de configuración y una organización que después pues, no va, nos va a facilitar ejecutar los entrenamientos en plataformas como Databricks. Tenemos después los, los modelos, que es una, es una parte bastante interesante y bastante útil que en MLflow básicamente nos abstrae un poco del tipo de modelo que tú has hecho y de cómo lo vas a desplegar. Es decir, nos va a dar unos sabores, ellos lo llaman sabores de modelos, que podría ser Keras, eh, PyTorch, TensorFlow, Scikit-Learn, Spark y después un modelo genérico, para por pues, si necesitamos saber cosas Customs y todo esto mapea a, como a un wrapper, a una interfaz Custom y esto nos permite que después, independientemente del sabor de modelo, el despliegue va a ser eh, siempre el mismo, siempre de la misma manera, es decir, nos va a facilitar estos modelos, del tipo que desea, cómo desplegarlos a, a una API o cómo generar una UDF de Spark para Batch Scoring, eh, etcétera. Y esto también te facilita un poco la gestión de, de dependencias dentro de estos, de estos modelos, lo cual va bastante bien. Y por último, tenemos una funcionalidad que ha salido, es la última que ha salido, que es la del Model Registry. Y principalmente es tener un registro de los modelos que hemos generado y de cuáles se, se han desplegado y de qué entorno se han, se han desplegado. Eh, nos va a permitir hacer la gestión de qué modelo está activo y, de, y cambiarlos. Y además, esto liga muy bien con el tracking, porque de, de los modelos que están activos vamos a poder traquear hasta, hasta su ejecución. Es decir, sabremos que este modelo que está en producción fue generado hace tres días, sacó estas métricas, se ejecutó con estos parámetros y en caso de que tengamos algún problema y queramos debugar, podremos desde dentro de los artefactos descargarnos el modelo y hacer pruebas. Lo cual nos va a ser eh, bastante útil y liga bastante todo, todo esto de tracking y modelos. Vale, pues no sé, hasta ahora no sé si hay alguna pregunta, si no, yo continuaría. Mm, no, no hay... Vale. vale, gol. Muy bien, pues vamos a continuar. Eh, después de haber enunciado un poquito todo lo que es los, los componentes que vamos a necesitar para para nuestro digamos para nuestra plataforma de, de MLOps vamos a hablar un poquito de, de lo que de lo que sería un poquito la gestión de, de equipos y de procesos normalmente cuando cuando empezamos a trabajar con nuestros clientes eh, digamos que empezamos a hablar directamente digamos con lo que es la, la, la parte que ha realizado un modelo. Entonces, eh, esta gente normalmente eh, trabajan en sus, en sus propios, digamos, mundos y entonces tienen que darse, tienen que sacar su modelo para adelante. Entonces, es entonces cuando tienen que hablar con el equipo de, de Machine Learning, que es el que, que se encarga de la operación y después de, este, de, este, de esta etapa tendríamos, digamos, la etapa de, de despliegue, en la cual estaría manejada más por la parte de, de los los ingenieros de aplicación o los ingenieros de operaciones aquí lo fundamental es tener un poco la visión entonces nos viene muy bien tener en cuenta de que nuestro, nuestros equipos vamos a tener como como tres equipos pero muchas veces las empresas no son grandes entonces también muchas veces no es un equipo sino que a lo mejor puede ser una persona con diferentes sombreros entonces a veces nos podemos encontrar un data scientist que, que también tiene el sombrero de machine learning engineer y el de operations vale pero en general, cuando nosotros entramos es porque tenemos que tener en cuenta de que el, el, un proyecto de Machine Learning es, es, es, es complejo, es complicado porque digamos que tiene que resolver, digamos, tres problemas. Tiene, tenemos por una parte en, en, el, en, el, en, los, en, digamos, en las disciplinas clásicas de, de, de desarrollo de software solamente tenemos el código. Pero cuando tenemos un proyecto de machine learning, además del código, necesitamos los datos. Porque el, en el código, digamos, tenemos codificado todo lo que es el modelo, pero al modelo se le se le entrena con unos datos. Y cuando tenemos las dos, cuando juntamos las dos cosas, es cuando tenemos podemos producir un modelo. ¿Qué problemas tiene esto? Que, por ejemplo, nosotros cuando queremos, eh, digamos, versionar el código, es muy fácil. Podemos utilizar uno de los componentes que hemos dicho anteriormente es el repositorio de código y nos vamos allí, utilizamos Git y podemos tener el código versionado. Pero ¿qué hacemos cuando queremos versionar los datos? Pues cuando queremos versionar los datos pues tenemos que aplicar estrategias diferentes porque por ejemplo, eh, hace, hace, hasta hace no mucho tiempo mucha gente eh, lo que hacía era por ejemplo meter en Git eh, los datos, pero el problema que esto tiene es que los datos a veces son son ingentes, podemos hablar de gigas o, o terabytes de datos y precisamente Kit no está pensado para manejar estos datos, tanta cantidad de datos. Entonces, por ejemplo, aquí ahora lo que por ejemplo estamos utilizando son más, digamos eh, eh, sistemas como Databricks que, por ejemplo, aplicando todo el tema de las deltas nos permite, digamos, versionar los códigos. Podemos hacer un time travel y decirle, pues mira, queremos irnos a la versión a la versión de los datos que estaba en tal día o la versión de los datos que se corresponde con este commit y no solamente recuperamos la versión de los datos sino también el esquema que estaba asociado a estos datos. Y también y esto nos lleva a también cómo podemos versionar el modelo. Pues claro, el modelo normalmente necesitamos una plataforma especial, por ejemplo, para poder presionar el modelo. Y esto, por ejemplo, es lo que nos, nos va a ayudar, por ejemplo, en la parte de, de MLflow, de, de la parte de historias de, de modelos, por ejemplo. Entonces ahí, por ejemplo, cuando nosotros hagamos un entrenamiento, vamos a poder presionar tanto el código, como los datos con los cuales se hizo el entrenamiento, como, como el modelo que se ha producido. Este modelo también lo podríamos acompañar con diferentes eh, parámetros de, de tuneado del modelo. Entonces, así por ejemplo podríamos seguir con, con por ejemplo, ¿qué, hay, ¿qué haríamos con la parte de, con la parte de test? Pues, por ejemplo, la parte de test en, en el código, por ejemplo, es, es fácil porque en los, normalmente en, las, en, en el desarrollo clásico siempre se han podido hacer test unitarios. Pero, por ejemplo, ¿qué hacemos con la parte de los datos? Pues aquí para las parte de los datos, pues tenemos que aplicar otro tipo de, de, digamos, estrategias. Aquí, por ejemplo, lo que tenemos que ver es cómo validamos eh, los datos, cómo a, hacemos, eh, por ejemplo, para, para, para, por ejemplo, popular los datos que, que, que, que estén con datos vacíos, qué se hace con esos, con esas columnas que tienen datos vacíos o, o qué hacemos. Con, con otros casos en los cuales pues, tenemos que, re, que normalizar los datos. Pues, por ejemplo, aquí tenemos que aplicar diferentes tipos de estrategias para validar estos datos. ¿Y qué hacemos con el modelo? ¿El modelo cómo lo validamos? Pues también tenemos que aplicar otro tipo de estrategias diferentes. Pues, por ejemplo, tenemos que para, para validar un modelo, normalmente lo que se, se aplican son eh, técnicas de eh, validación estadística, lo que se suele decir, lo que se suelen llamar las métricas en las cuales, pues por ejemplo podemos, podemos medir la precisión de un modelo o podemos o podemos medir, por ejemplo, el, el RMC del modelo. Entonces, pues claro, esto es lo que nos todo esto es lo que nos da a entender de que cuando nos enfrentamos a un proyecto de machine learning tenemos una serie de problemáticas a las cuales tenemos que dar solución, que no solamente es código con lo que tenemos que lidiar, sino que tenemos además la parte de los datos y la parte del modelo. Entonces, ¿cómo se resuelve, cómo se resuelve este, este problema en cada una de, los, de, los, de las etapas del proceso? Pues, por ejemplo, tenemos la etapa de, de experimentación. Esta etapa de experimentación normalmente está, digamos, modelada por el, y dirigida por el Data Scientist. Entonces, aquí lo que, lo que partimos normalmente es de un Data Scientist que parte sobre, sobre unos samples de, de, de... No parte sobre el dataset completo, sino que suele partir a partir de unos samples. Entonces, normalmente también, eh, eh, el, el Data Scientist utiliza notebooks. Eh, los notebooks eh, tienden as, a, a, a generar código bastante espagueti, que es dif, bastante problemático a la hora de productivizar y normalmente no suelen, no suelen, no suelen estar bajo, bajo código fuente. Este tipo, en, aquí lo que se suele realizar sobre todo en, en esta parte de experimentación es, se suelen hacer, digamos, eh, análisis exploratorios de datos. Se suele hacer también todo lo que es la parte de procesado de los datos, todo lo que es la parte de colección de datos, de feature engineering, también todo lo que es, se realizará también toda la parte de que es de entrenamiento del modelo y la, y la parte de evaluación del modelo. Aquí es donde, por ejemplo, podemos utilizar muchas de las características tanto de, de Databricks como también hay, hay mucha gente que lo que suele hacer es trabajar directamente en máquinas virtuales o en imágenes de Docker también. Sí, y todo esto lo utilizamos para digamos para, para hacer una selección de modelos aquí por ejemplo nos puede nos puede aquí por ejemplo muchos de nuestros clientes eh, suelen aplicar eh, MLflow aquí sobre todo para lo que es a la, a la hora de hacer el, el, el tuneado de, de, de hiperparámetros porque normalmente lo que se suele hacer es hacer un un grid search en el cual se generan um, bastantes modelos, decenas de modelos, y entonces precisamente Meleflow aquí lo que nos sirve es para hacer un logueado de todos estos modelos, un tracking de todos estos modelos y, y, y añade, digamos, visualizaciones que nos permiten ver eh, cuál ha sido, cuáles han sido las métricas de estos modelos y gracias a esto pues nos permite elegir más fácilmente cuál es, la, cuál es digamos, el, el modelo candidato final. Entonces, eh, en la siguiente fase tendríamos la fase de, de operacionalización, en la cual digamos que en esta fase lo que hacemos es todo lo que se ha generado anteriormente en la parte de, de, de, de de research lo vamos, digamos, a productivizar. Entonces, aquí sí que tenemos que tener en cuenta todo lo que es la parte de, de escalado. Por ejemplo, muchas veces vamos a tener que tener en cuenta cómo, cómo eh, integrarnos con las pipelines de data. También vamos a tener que, que integrarnos con todo lo que es, por ejemplo, la parte de, de, de feature stores que sería todo lo que es, por ejemplo, la parte de un, un storage donde guardamos, por ejemplo, todos los que son eh, las features que se han generado durante la parte de preprocesado. Y estas features, por ejemplo, pueden estar disponibles para, para más de un modelo. Y también, y también, a continuación, lo que tenemos es todo lo que es la parte de código. La parte del código podemos utilizar eh, Azure de voz para hacer, digamos, todo todo lo que es la parte de, de, de, del source tracking del código y también podemos utilizar también la parte de MLflow porque aquí también lo que nos va a permitir es digamos eh, guardar digamos los, los, el código de los modelos, que el código con el cual se ha generado un modelo. A continuación, tendríamos todo lo que es la parte de DevOps. Entonces, este, eh, por ejemplo, en, en, en la fase anterior de experimentación casi no se tocaba nada de DevOps, porque lo único que hacíamos, por ejemplo, era, era guardar en, en el repositorio. Pero aquí sí que vamos a utilizar mucho más todo lo que son las características que nos da DevOps. Sobre todo vamos a utilizar la, la parte de, la, de la pipe, la, las pipelines, tanto la de build como la de release. Eh, y también vamos, y también nos va a permitir, por ejemplo, automatizar todo lo que es la, la parte del despliegue de infraestructuras. Eh, cuando hablo de infraestructura quiero decir todo lo que es la parte, por ejemplo, de desplegar en, en diferentes entornos que tengamos, de, de desarrollo, de pre, de pro, todo esto, toda esta creación de entornos se puede automatizar. Y, finalmente, también aquí lo que vamos a utilizar, sobre todo, es todos estos modelos que vamos a generar, tanto en DataBricks, Lo que vamos a hacer es, estos en los entrenamientos los vamos, digamos, a versionar y, para versionar estos entrenamientos, vamos a utilizar la capa que nos provee MLflow, en la cual podemos hacer, digamos, un seguimiento de todos los modelos generados. Y, finalmente, tenemos la, la parte de Despliegue. La parte de despliegue lo que tenemos es, a partir de todos los modelos generados, vamos a utilizar la parte de MLFlow que nos da el Model Registry para, para, seleccionar, y para, y para, ser, para seleccionar y para saber eh, qué modelo está en qué entorno. Esto nos va a permitir eh, traquear eh, en todo momento todos los entornos. También, por ejemplo, aquí tenemos, podemos seleccionar diferentes estrategias que podemos tener de despliegue de los modelos. Porque podemos, por ejemplo, tener un, un modelo único o podemos tener modelos múltiples. Las, digamos, el modelo múltiple es cuando, por ejemplo, necesitamos tener un modelo eh, diferente por cada país, por ejemplo. También podemos eh, elegir otras técnicas de despliegue, como las que son más destinadas a, a, a cómo, digamos, se migra de un modelo a otro, cuando tenemos que hacer un shadow model, ¿vale? O, o podemos hacer un A-B testing también. Entonces, para todo esto se puede, se puede automatizar también. Tenemos también todo lo que es la parte de, de lo que es el, el serving de los modelos, los cuales pues, bueno, se pueden utilizar diferentes estrategias, como puede ser, podemos tener que el modelo sea un modelo embebido, en el cual se sirva el modelo junto con el código el, al cual digamos va a servir. También podemos elegir eh, eh, que sea el modelo como un servicio, en el cual, por ejemplo, sería el, el típico caso de una REST API y también podemos elegir, por ejemplo, el modelo como un artefacto. vale también podemos tener lo que es la parte y, y la escalabilidad de todo esto podemos elegir tanto diferentes técnicas según nuestras necesidades si por ejemplo estamos haciendo algo que es mucho más online podemos escalar vía kubernetes y si por ejemplo estamos haciendo un procesado que es mucho más offline eh, podemos escalar vía databricks simplemente entonces todo esto, al final vamos a tener aplicaciones que van a estar utilizando estos modelos, que estas aplicaciones pueden ser para eh, a realizar analíticas, pueden ser APIs, pueden ser simplemente feature engineering, que vamos a, a añadir features a otras, a otras tablas que hay existentes. Y lo importante de todo esto también es eh, necesitamos técnicas que nos permitan monitorear el sistema que hay en producción. Entonces, por ejemplo, aquí es muy importante, por ejemplo, también tener el, el concepto del, del Data Drift, que lo que nos va a permitir es detectar, por ejemplo, cuando los, cuando el, el, el input que tenemos que le estamos dando al modelo para, digamos, para hacer scoring, es diferente a, al Input que se, que se utilizó para, para entrenar el modelo. Vale, entonces, una vez vistas estos, estos, estas, digamos, diferentes etapas del, del proceso de, de MLOps, tenemos que entender lo que he comentado antes, que muchas veces esto no son tampoco equipos separados, sino que es simplemente una persona que puede tener diferentes sombreros. Entonces, y precisamente tenemos que entender como MLOps la herramienta que nos va a servir para cambiar el modelo, el, el sombrero, y, y que cuando cambiemos el sombrero no haya tantas fricciones. Vale. Entonces, por ejemplo, tenemos cómo pasamos de la, de, de la, de la parte de, de experimentación, cómo, cómo pasamos a la fase de operacionalización pues aquí lo que tenemos que hacer es todo lo que es el flujo de operacionalización. Eh, en nuestros clientes muchas veces lo que, lo que hacemos es, cuando trabajamos con Databricks, cuando empezamos con nuestros clientes, tenemos un, un escenario que es parecido a esto, en el cual, digamos, nuestro cliente está trabajando con, con, con un Databricks de, de desarrollo y lo que tenemos es que una de las cosas que tiene Databricks es que permite eh, eh, sincronizarse con Azure DevOps muy fácilmente. Simplemente lo que tienes que ir es a Databricks y darle en el notebook e indicarle que quieres enlazar el notebook con, con DevOps. Entonces, esto lo que te permite es, digamos, ir comiteando todos los cambios que queramos en, en Azure DevOps. Entonces, esto posteriormente lo que podemos tener es simplemente una pipeline de release en DevOps que lo que hace es copiar el notebook a, a los entornos que que queramos aquí por ejemplo utilizamos una herramienta que se llamaba eh, databricks client creo para, para realizar el, la copia entonces normalmente lo que, lo que es, no, nos gusta más trabajar es con, con digamos con con un entorno en el cual nos permite tener un, un mayor control sobre lo que es la parte del código porque aquí lo que lo que necesitamos es que, normalmente, cuando nosotros trabajamos con, con notebooks, la verdad es que es, es difícil eh, productivizar un notebook. No, no digo que sea imposible, pero, por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo reutilizas código en un notebook? ¿O cómo realizas test unitarios con un notebook? Pues, precisamente, no es quizás el artefacto idóneo. Que, que, que permita productivizar que permita eh, llevar el código fácilmente de, desde la fase de desarrollo a una fase de producción entonces nosotros lo que hacemos es precisamente ayudar a, a esta transición a que esta transición sea mucho más, más fácil y entonces lo que eso lo que hacemos es que eh, el código que está en notebooks normalmente lo que hacemos es migrarlo a a código que más en, eh, digamos en clases y, y también esto lo que nos permite también es tener mucho más control sobre sobre el código porque también lo que cambiamos es un poco el paradigma y entonces en vez de tener los notebooks que están arriba en, en, en, los, en, en los notebooks Cambiamos y los notebooks los tenemos en local y lo que utilizamos es Databricks Connect que lo que nos permite es conectarnos desde un, desde nuestras máquinas en local nos permite conectarnos a un clúster de, de Databricks y podemos digamos ejecutar los, los todos los notebooks en local o cuando posteriormente migremos el código en local Esto nos permite, por ejemplo, habilitar, por ejemplo, técnicas más de desarrollo de software clásico. Por ejemplo, podemos hacer ya aquí una, una una review del código cuando cuando hacemos posteriormente la PR, porque por ejemplo hacer una una una code review de un notebook pues requiere abrir el notebook, mientras que simplemente si queremos hacer una review del código es mucho más fácil hacer una review esto nos permite también añadir todo, lo que es la parte de, añadir todo lo que es la parte de la pipeline de build y la pipeline de, de test. Por lo mismo, aquí una vez que tenemos un artefacto que es, un, que es, un, que es código fuente, pues podemos añadir test de integración, test, test unitarios, añadir por ejemplo, eh, si estamos utilizando Python, podemos añadir eh, el análisis de estático de código, por ejemplo, con, con herramientas como, como Flake 8 o como o utilizando PyLint también. Y finalmente lo que podemos utilizar también es una pipeline de release más controlada, porque, por ejemplo, en este caso lo que hacemos es que podemos despegar automáticamente a Release, pero, sin embargo, a producción podemos utilizar una Get-Release en la cual, hasta que nuestro hasta que el analista no, no está conforme, no, no da el sí final a, a la puesta en producción del modelo. Vale. Entonces, una vez que hemos hecho lo que es la parte de operacionalización, tendríamos el flujo de, de, de refinado entonces el, en el flujo en el flujo de, de refinado lo que lo que tenemos es que todo esto eh, digamos para entenderlo para entenderlo eh, el flujo de refinado lo que nos va a permitir digamos es todo esto que lo hemos visto ahora como trabajando en silos en realidad no son silos en realidad es todo forma parte de, de una pipeline mucho más grande, en la cual tenemos que tener en cuenta de que no solamente aquí entra un player, un player importante que es el de Ingeniero de Datos y aquí lo que tenemos también en cuenta es que tenemos toda una, un, una nueva área que es la de Orquestración. Esta orquestación, por ejemplo, podemos utilizar Azure Data Factories o podemos utilizar Airflow, pero esta orquestación es la que nos va a permitir, digamos, eh, hacer unos flujos que vayan desde, desde la parte de data, pasando a la parte de, de, del entrenamiento del modelo, hasta la, hasta la fase de, de puesta en servicio. Vale. Entonces, eh, esto sería un poquito cómo, cómo aplicaríamos las técnicas de, de, de, de MLOps a, a, a un proyecto de, de, de Machine Learning. Entonces, hay, hay varias cosas que me he ido dejando por el tintero, pero ya me he pasado demasiado de tiempo y, y, y bueno hasta aquí llegaríamos. Eh, no sé. Eh, ¿Alguna pregunta? Sí, tenemos do dos preguntas. Eh, una es de la parte de componentes. Eh, sí. Nos preguntan ¿alguna idea para comenzar a trabajar con Database que permita controlar bien los costes? Eh, aquí, eh, pues una, una cosa que se puede hacer es desde el punto de vista de Governance, primero, para tener eh, controlado dónde se gasta, eh, es, eh, por ejemplo, pues, eh, taggear los recursos. O sea, puedes taggear los clusters y taggear eh, los clusters, de manera que tú sepas qué que áreas están gastando más dinero. O, o después también puedes tener Governance a nivel de Resource Group. Pero bueno, eso en cuanto a Governance, pero después más en cuanto a, a, a la herramienta en sí, pues está usar los Job Clusters si es, si es factible por el caso de uso, porque son más económicos y cuando se hace un Job o de Data o de ml eh, acceder a las métricas y ver eh, el consumo de CPU y de memoria, para ver un poco eh, cómo, si, o sea, si estamos eh, matando moscas a cañonazos o no. O sea, un poco que, que, que, tenga un, que no vaya justo, pero que tampoco esté al 20% la, la memoria. Y con eso un poco se podría intentar hacer un uso bastante razonable, ¿no? Eh, sin mucho mal gasto. Y después otra pregunta de, de Nicolás. es eh, Que bueno, más que una pregunta es una experiencia suya que está muy bien. Que dice que una, una opción que nos ha ayudado mucho, que nos ha dado muchas alegrías, ha sido guardar, guardar distintas imágenes de Docker. Tienes la historia, tienes el repositorio y puedes acceder rápidamente. Eh, esto tendría que ver, supongo, con el, con el, con el ciclo de vida de, del sí. modelo. El, el tema está que tener historias de Docker, lo que te permite es eso, tener un versionado, digamos, de lo que es el, el código y puedes, de alguna manera, llegar también al modelo. Pero también necesitas versionar lo que es la parte de los datos. Necesitas versionar... Cómo se, con qué datos se ha entrenado el modelo. Entonces, eso es la pata que te, que te faltaría. Eh, entiendo pero de todas maneras lo que, lo que sí que sirve muy bien todo lo que es la parte por ejemplo de, de Docker pues te, te abstrae muy bien como para lo que es la parte de productivización porque es muy fácil porque es muy fácil el tema de tú puedes estar desarrollando en local y todo lo que desarrollas en local como cuando desarrollas en un entorno de Docker lo puedes llevar a, a producción fácilmente bien lo puedes llevar a, a una máquina virtual o bien en Databricks te puedes crear clusters que estén basados en una imagen de Docker también. Entonces es otra de las, de las posibilidades. Mira, justamente se, se refería a versionar los, los datos. Se, sí. Se refería sí. a versionar los datos. También. Vale. No sé si hay alguna otra vale. pregunta. Eh, igualmente si se si os queda algo en el tintero, eh, pues no, las podéis hacer, intentar hacer llegar... Sí, a, a sí, posteriori. Sí, y... podéis, tenéis aquí nuestras direcciones de correo que podéis contactarnos. Y simplemente también mencionar que tenemos otro otro webinar eh, mañana que es de Power BI y que os recomiendo mucho también, que, que se hará también a la misma hora, a las 10. ¿De acuerdo? Vale, pues muy bien, pues si no hay más, creo que acabamos ya la, el webinar por ahí. Muchas gracias a todos por, por vuestra asistencia y hasta la próxima.